Después de una semana que estalló el escándalo en el Consejo de Regidores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, declaraciones públicas, peticiones ante la justicia y posiciones encontradas han sido difundidas, sin embargo a la fecha se desconoce cuál será el desenlace, a pesar de que varios regidores han establecido su opinión. Mira, fíjate bien, eh, de que yo llegué a ese ayuntamiento, el 6 de agosto actuado con transparencia y equidad, eso sí, esa ha sido la consigna mía, porque la República Dominicana está harta, está harta de, de que los recursos del Estado se los coja un pendejo. Y nosotros llegamos al Ayuntamiento fue, para legislar una comunidad. Desgraciadamente es un país que no se tuvo con transparencia. Si yo me elegía como regidor, yo tuve un sueldo aquí y no hubiera que no ganar más. Porque eh, el país quiere que usted haga la cosa bien hecha. Y si tú no haces cosas bien hechas, la historia lo jugará. Por lo tanto, con ese audio que sonaba sonado, eso no, eso no es raro. Eso hace tiempo, tiene más de un año que estaba ese audio, pero no se vea tirado la opinión pública. Por todo el gobierno y la mala administración que hay aquí, la desconfianza precisamente, es que tiene ese video. Supuestamente hay más, más, más audio, pero a mí no, nadie puede lucrar en corrupción y tiene que ir a la justicia conmigo Agregó el regidor por el Frente Amplio que espera las investigaciones sean llevadas hasta las últimas consecuencias Por eso planteo que la justicia tiene que ser la que jugar cada cual y que cada cual vaya a los tribunales y que se haga una investigación profunda hasta las últimas consecuencias pague cual, pague cual, que como usted se ha hecho que lo pague con la cárcel porque la sociedad no puede seguir así la sociedad tiene que actuar y a, a pegado, el ejército tiene que actuar apegado a pegado la ley a pagar la justicia y esto está para legislar a favor de una sociedad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.